Hola, soy Lola, soy candidata a del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2015. Eh, en este caso es un tremendo honor representar a mi pueblo, Santa Brígida, por toda la isla. Eh, doy gracias al proyecto Gran Canaria Accesible, Asociación de Personas Sordas y Gamá, por confiar en mí, por darme todo su apoyo y hacer que mis sueños se cumplan, ¿no? que es ser candidata. Eh, un tremendo abrazo a todos mis atauteños, que para mí, de verdad, que los llevo a todos en mi corazón.